Sí, un comunicado de Ulises eh, Bueno, donde dice, luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno eh, dejará, se alejará de los escenarios sin, sin fecha de retorno para priorizar su salud, o sea, deja la, la música. La música. Eh, las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán con, como fueron acordadas, la última presentación será el 13 de mayo, en el complejo Forja de Cava eh, y de Córdoba, me parece que dice. Córdoba capital, perdón. Eh, complejo eh, Forja. y Desde ya llevamos tranquilidad a todos y eh, los esperamos eh, el próximo sábado en Plaza de la Música. Opa. O sea, se retira después de esta presentación que va a ser la última el 13 de mayo. Sí, Tienen una paz retira... también, ¿no? Sí. Sí, sí, pero ¿sabían algo de la sí, salud de...? No, sí, había estado... Sí, delicado. suspendió el fin de semana, suspendió dos pero shows, no sé uno que tiene. tenía acá en Capital y si no me equivoco el otro era en La Plata. Una neumonía. No, sí, sí, sino, claro. por una neumonía Sí, por una neumonía eh, habían suspendido esos shows, pero él estaba, con lo que habían puesto los comunicados ellos, eh, de, claro. de la, del Instagram oficial de Ulises, estaba muy entusiasmado con el Luna Park que tenía que hacer en los próximos días y que iba a ver el médico si lo autorizaba a realizar ese show o no. Pero pensamos de que todo estaba bien, de que claro. eh, iba a Había poder una realizar los... ¿había una sí, pero priorizar, con con su, priorizar su salud tiene que ver, me claro. parece que hay algo mucho más complicado. Había una patología respiratoria, que fue lo que dijeron los médicos en el último tiempo. parte del tema mucho, me parece. Creo. Conozco ese dato, pero sí que venía mal y que, que esos sí. recitales estaban suspendidos porque no podía ni siquiera pararse de la cama, que estaba muy complicado. De hecho, sí. a, fue, a, fue alarmante el, el primer comunicado que. Sí, sí, bueno, sí. y este que comunicado también se retira. No, y aparte con un éxito tremendo uh -huh. Sí, no la, la verdad que suena su música. Trump. Trump. Sí, sí, imagínate, sí, sí, sí. imagínate, bueno, va a ser un Luna Park, acá es, digamos así, re importante para cualquier artista hacer un Luna Park. Él ya hizo, sí. Eh, pero. Sí, no, no pero al margen de eso también, porque está en Claro. Sí, tiene muchísimos hits musicales que los pones digo, y tenés garantizada la fiesta. Y Igual, ni hablar de festivales Sorprende. La, por, ¿no? fe él hace mucho también festival por todo el Muchísimo. interior, mucho evento privado. O sea, así mm. es. Igual perdón, no quiero. No, no sé si solamente es una cuestión de, de neumonía, me parece, de. Me parece que hay algo más que No, no, Yo justamente pregunté con médicos por cuando eso. Digo. Porque le íbamos a tocar el tema acá en intruso en estos días. Eh, pregunté. Digo, ¿qué es lo que tiene? Porque uno no entiende. No, me dice es una neumonía. Eh, depende, es que de, depende de cuál claro pero, ahí se agravó. pero pusieron, viste que pusieron no sé, digamos, Utilizaron otras Asistencia palabras más técnicas Claro, decía, sí, eh, pero el, el es, comunicado Y me dicen, no, es una neumonía con fiebre Depende del paciente, pero no es algo Grave, digamos, en unos días ya, ya está vamos a esperar seguramente no. en los próximos días qué pasó realmente, pasó. porque para abandonar los escenarios Sin fecha de retorno como Algo sea, le comunicado, voz, sí, sí, Algo no. le pasa, no. Sí, sí, que sí. no solamente es una neumonía Y con un comunicado que acaba de salir Bueno, él ha hablado en varias oportunidades lo, lo ha hecho público su lucha también con las acciones, la las acciones. Sí. Lo, lo ha contado él sí, y lo sabemos si, si en, en, la... en una sí, mesa de sí, mirta o sí, no sí. Me acuerdo, escúchame me porque de la... seguramente eh, habrá sorprendido a todos sus fanáticos me gustaría que leo que héctor lea el comunicado por favor de ulises bueno que acaba de salir que lamentablemente para todos sus fans dejaría la música Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud. Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas, siendo su última presentación el 13 de mayo en Complejo Forja, en Córdoba Capital. Desde ya, les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos este sábado en la última plaza de la música.